Vendiendo dulces casa por casa y recorriendo cada barrio, este joven, quien años anteriores tuvo un accidente que le ocasionó una dificultad en su cuerpo, pero aún así las fuerzas de seguir adelante lo mantuvo en pie en el trabajo informal. Hoy pide a una mano amiga que le dé una oportunidad laboral en el puerto petrolero. Ciudadano de Barranca de eh, Meja, con 29 años hace casi 13 años padeció un accidente de tránsito el cual me dejó muy, muy mal, le atreva bastante pero eso ocurrió hace 13 años lo que me explico es cómo hay personas que pretenden que usted trabaje si no le dan usted la oportunidad de trabajar yo aproximadamente 10 más de 10 años tratando de hallar un empleo pero no me ha sido posible porque ven que yo soy lisiado Usted se da cuenta que yo no soy si lisiado, yo tengo mis brazos me hicieron las completas, puedo caminar, puedo hablar, puedo pensar, Soy muy inteligente. independientemente de todo eso, tengo mucha creatividad, no logré terminar mis estudios por falta de recursos, ya que no cuento con un empleo para financiarlo, por esas razones que usted me en la calle, que sacan un papel, las personas que quieran comunicarse con este joven pueden hacerlo a través de los números 312-747-6419 y así poder mejorar su calidad de vida.